La verdad que venimos desarrollando un trabajo con diversas reuniones, eh, puntualmente con los colegios del área central que tienen una ordenanza vigente que justamente culmina a fin de año y establece la necesidad de su relocalización. Lo que estamos trabajando es un programa más integral, un programa más amplio que permita justamente buscar terrenos con acompañamiento del Estado municipal, con acompañamiento del Estado provincial, que permita buscar financiamientos, que dé algunos beneficios impositivos en este proceso de relocalización y de alguna manera darle también tranquilidad al, al estudiantado, darle tranquilidad a los trabajadores del sector por un periodo de tiempo a fin de poder llevar todo este proceso adelante. Se está trabajando en una mesa justamente y la idea es poder recibir aportes y poder sancionar una ordenanza que permita la descentralización, que es lo que buscamos en definitiva, pero también permita la prestación del servicio educativo que es tan importante para la sociedad. ¿Cómo califica la reunión que ha mantenido con los concejales? Bueno, el califico, la califico como muy buena, nos vamos los representantes de los colegios privados este, con mayor información, definitivamente la nueva ordenanza este, supera en contenidos y en posibilidades a la anterior. Y es bueno para nosotros. Por supuesto que hemos insistido con algunos puntos este, que creíamos necesario que se modifiquen en beneficio de quienes estamos desde hace tanto tiempo brindando un servicio educativo. Pero en términos generales hemos sido muy bien escuchados, muy bien tratados y hemos notado una apertura importante, lo cual es bueno. ¿Han recibido información de cómo sería el nuevo proyecto? Sí, sí, totalmente. E incluso tenemos copias de, del nuevo proyecto. Sobre ese mismo proyecto hemos planteado algunas pequeñas modificaciones que creemos lo harían este, más viables. Hemos llevado también adelante la reunión de labor parlamentaria. Vamos a sesionar el día martes a las 9 horas dentro de los temas que estamos intentando tratar en la sesión, buscando los acuerdos necesarios. Está justamente la ley de tolerancia cero, la adhesión municipal a la ley de tolerancia cero y por supuesto este de los establecimientos escolares.